Hola, ¿qué tal? Soy Leillo, 1975, y esto es un vídeo para jugando en linux.com. Hoy volvemos con Stadia, hoy día 1 de junio de 2020. Y recalco esta fecha porque en el día de hoy se han puesto varios juegos nuevos en lo que es eh, la suscripción pro de, de este servicio de videojuegos en streaming de la plataforma Google. Y, y bueno, pues uno de ellos es este Panzer Dragon Remake. Vamos a jugar un poquito para que veáis eh, cómo se las gasta el juego y vamos para ello a empezar una partida nueva con nivel fácil y os voy comentando algunas cosillas sobre el juego mientras eh, se reproduce la cinemática esta que podéis ver a partir de ya. Es una cinemática bastante larga, no la vamos a ver entera, pero bueno... Eh, me vale como introducción sobre lo que es panzer dragon panzer dragon es un juego que fue lanzado originalmente para la consola sega saturn sega saturn era una videoconsola que se lanzó a mediados de los años 90 que si no me equivoco por el año 95 no estoy seguro pero por ahí más o menos y eh, era una consola pues bastante avanzada para su tiempo eh, competidora pues de la, de la nintendo 64 y de la playstation original que salió un poquito más tarde eh, uno de sus juegos bandera fue este panzer dragon panzer dragon bueno pues presentaba eh, una jugabilidad bastante especial eh, en un mundo completamente nuevo creado exclusivamente para el juego a partir de, de este videojuego pues luego llegó panzer dragon 2 o Tway, como le llamaban y el fantástico y para mí el mejor juego de la sega saturn que fue eh, panzer dragon saga que eh, dejaba lo que era la acción para pasar a lo que era eh, el rol el rpg vale bueno eh, como podéis eh, notar yo soy poseedor de una fantástica sega saturn a la cual he dado horas y horas y horas y horas y uno de mis juegos favoritos por supuesto pues fue este panzer estaba deseando poder jugarlo de nuevo el pc y ver cómo, cómo se movía eh, o cómo se mueve ahora pues eh, con los gráficos renovados y con controles nuevos y, y nada eh, vamos a empezar a jugar ya vamos a dejar atrás esta esta introducción que tenéis porque es bastante, como os digo, bastante larga y tediosa y tampoco es plan de ponernos a verla aquí, ¿vale? Bueno, vamos a jugar solo un ratito, ¿vale? No vamos a descubriros mucho más simplemente es para que veáis ¿Qué tal funciona el juego en Stadia? Stadia, por supuesto, jugándolo desde Linux, entre comillas, de forma nativa. ¿Vale? Vamos a darle a omitir. Y comenzamos a recordar viejos tiempos. Bueno, os comento, no he jugado nada, simplemente he comprobado que funcionaba correctamente, de ahí que hubiera una partida ya empezada. Pero digamos que me voy a estrenar ahora como, con vosotros, como suele ser eh, habitual, para ello voy a utilizar eh, ratón y teclado, se puede jugar por supuesto con, con, con un mando pero bueno, yo creo que este juego para apuntar es bastante más cómodo si lo jugamos eh, con ratón y teclado vale vamos a ver qué tal se las gasta y nada, aquí tenemos al fantástico Panther Dragon funcionando en Linux gracias a Stadia pues como sabéis, completamente eh, pues, eh, remota ¿vale? en streaming. Si buscáis un poquito vídeos en nuestro canal, veréis que en su día pues, hemos estado probando un poquito para ver cómo funcionaba la plataforma con otros juegos, como fueron en su día pues, Destiny o, o Grif, incluso Serious Sun. ¿vale? Bueno, tenemos controles aquí para girar la cámara hacia uno y hacia otro lado. Y bueno, pues, tenemos varios enemigos. Estoy matando enemigos. Nuestro dragón, a lo de nuestro dragón. Y como el ratón, nos podemos mover de un lado a otro de la pantalla, además de, de apuntar. Como estoy viendo, los botones, el V, S, a, D, no estoy viendo de mucha utilidad por ahora. ¡Hola! ...han puesto otra cosa, ya no me acuerdo yo de estos bichos. Tenemos que tener cuidado también de no pegárnosla ...contra los muros. Mirad que le, que le pegué yo horas a este juego en su día a Saturn. Y me diría que lo podría estar jugando ahora mismo... ...sin ningún tipo de problemas en, en Linux gracias a... ...a Stadia. Y bueno, pues tiene sus cosillas... Sabido. es que no, no, no es que sea muy fan de esta plataforma, pero bueno, eh, que me ha encantado poder eh, ver que puedo eh, jugar pues a, a ella desde, desde Linux con, con este juego que, que tantos buenos recuerdos me, me trae. supongo que es un parón pues del propio juego que se está ejecutando en los servidores de Cristalia esto hay que escapar no recuerdo que se pueda autoapuntar si dejamos pulsado el botón no dispara seguido si pulsamos el botón vale ahí está, lo autoapuntado ahí está, marcamos y metemos ahí unos desiditos. bueno gráficamente no es que sea un portento pero obviamente pues está bastante Mejor que lo que estaba en su día, pues el juego original de, de, de asamble, ¿vale? Y aquí ya tenemos nuestro primer jefe. Tenemos que destruir, pues, este. Este crucero interestelar, como se le llame. Tenemos ahí unos cuantos rayitos. Y nos vamos de un lado a otro. Va. tenemos que esquivar es que se hace casi todo con el ratón realmente pues, lo, lo que son los botones no, no, no nos hacen falta mucho Tiramos la pantalla palizas, eh. A ver. Como veis, el nivel de dificultad es bastante accesible. Estoy jugando también, ciertamente en, en modo fácil, pero simplemente es para que veáis, pues, de qué va este Panzer Dragon. Jugándolo decía en stadia en linux utilizando para ello chromium y bueno pues como veis pues eh, hemos conseguido nuestro primer logro tenemos seis créditos bueno, esto supongo que sería para comprar yo es que ya sinceramente casi no me acuerdo de cómo se jugaba y tenemos una nueva cinemática. Bueno, se quiere hacer cargo de nuestro dragón. Una pieza codiciada. Continuamos ahora con el episodio 2, con pantallas de carga, es algo que, que no nos podemos olvidar de, de las pantallas de carga ni, ni en Stadia, es, pero bueno, realmente es que el juego se está ejecutando, como os decía antes, en, en un servidor remoto. Anda, mira, ya no me acordaba yo de, de este. Ahí va, venga. Vale. Si os fijáis, tenemos un radar ahí a, a la derecha que nos indica, bueno, pues eh, los enemigos a los que nosotros nos tenemos que enfrentar, ¿vale? Vamos a utilizar. Cuando hace como esos tiros en plan eh, dirigidos, eh, pues eso se hace con el, con el ratón dejándolo pulsado. Y apuntamos con el ratón dejando pulsado y, y entonces es cuando los, los enemigos. ¡Hola! hechos la verdad es que están bastante mejor hechos que lo que en su día estaban hechos en, en la serie de saturn como es lógico también pero pero bueno eh... A ver qué es lo que nos depara el futuro. Otro dragón. Creo que nos va a salir por detrás. Y, no... ah, ahí está. Ahí. Creo que tenemos radar, si no. Jugando, ¿eh? estoy aquí recordando mis tiempos mozos por cierto ya fueron hace demasiado tiempo imaginaos para que yo fuera un chavalote sobre el año 95 que yo esa consola la adquirí pues ya, ya no siendo un niño venía ¿eh? Tenía mis 20 añitos en aquel momento. Fue mi primera consola. Me quedé con las ganas cuando salió la Mega Drive. Y bueno, pues eh, cuando salió la Saturn y vi la potencia que tenía y los juegos, bueno, pues me, me enamoré al momento. Fue una consola que no tuvo mucho éxito. Eh... En un principio sí, pero luego cuando salió la PlayStation y la Nintendo 64 pues se quedó un poco no adecuada, sino pues que las tecnologías que usaban no estaban pensadas eh, para los juegos que en aquel momento estaban de moda y eran los juegos 3D. La Saturn tenía una potencia muchísimo mayor que sus competidoras, pero eran juegos sobre todo en juegos 2D, vale, que tenía una cantidad de ellos que era acojonante, por decirlo así malamente. Y nada, eh, bueno, pues eh, no voy a jugar mucho más porque tampoco quiero descubriros eh, de qué va el juego completamente, pero nada, que sepáis que eh, si os suscribís a, a Stadia Pro, que podéis jugar completamente sin ningún tipo de problema desde Linux utilizando pues, un navegador que sea en base a Chrome, yo estoy usando Chromium, por ejemplo, pues eh, podéis eh, jugar a juegos como este Panzer Dragon Remake, que es completamente recomendable. Y eh, otros juegos, pues eh, como los que hemos jugado en su día, de Destiny 2, de Serious Sam, de Gris eh, y muchos más que tenéis por ahí que podéis eh, echar un ojo. Ahora mismo, el catálogo de juegos que están en, en suscripción, bueno, pues ya empieza a ser bastante interesante y, y nada. Es una opción más que tenemos en Windows, que no podemos obviarla porque nos permite jugar a juegos AAA desde, desde nuestro ordenador, eh, sin necesidad de tener que cambiarnos a una consola o cambiar de sistema operativo. Con cual, bueno pues, Aunque para ciertas cosas sea ligeramente polémico, eh, pues creo que es, una, es algo que tenemos que tener muy en cuenta y una posibilidad que tenemos que aprovechar. Y nada, sin más me despido, espero que os haya gustado este vídeo de Panzer Dragon Remake. Probablemente haya sido un poco aburrido porque bueno, pues estaba ahí concentrado, jugando como un loco y recordando viejos tiempos. Eh, pero, pero bueno, eh, si os gusta el vídeo, por favor, dadle a like. Si os gusta nuestro contenido, pues nada, os encaminamos a que os suscribáis y que marquéis la campanita para que os avisen cada vez que publiquemos algo nuevo o hagamos una emisión en directo. Y por supuesto, pues si queréis hacer cualquier tipo de, de comentario, pues nosotros, como os decimos siempre, encantadísimos, ¿vale? Nos responderemos lo antes posible. También, bueno, pues eh, avisaros que os dejamos un montón de enlaces por ahí en la descripción del vídeo. Eh, mensajes pues a nuestra página web, por supuesto, a nuestros foros, a nuestros grupos de Telegram, nuestras salas de, de Matrix y Discord, y, y bueno, pues nuestras redes sociales de Mastodon, Twitter. Y bueno, más cosas que, que vais a ver por ahí. Y nada, eh, simplemente pues eh, espero que, como os digo, que os haya gustado el vídeo. Y nos despedimos hasta la próxima. Nos vemos, chavales. Chao, chao, chao, chao. Hasta luego.